Hola, hola, equipo. Buenas tardes. Espero que se puedan conectar el día de hoy. Este solamente voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacer su primera orden. Eh, veo que muchas ya recibieron lo que es su kit de inscripción. Este ahorita ya estamos preparando lo que es la campaña número 16 que se va el día 24 de, eh, de ahora de julio. Entonces, hay muchas preguntas. Les agradezco que me hayan dejado saber cuáles son sus preocupaciones en cuanto a cómo hacer los pedidos y a cómo eh, eh, trabajar con su cuenta Avon. Realmente no hay nada difícil en caso que usted tenga eh, su computadora. En caso que no tenga computadora, este pues trate la manera de hacerlo a través de su celular. En caso que no sepa cómo hacerlo a través de su celular, vamos a trabajar. Así que primero que nada, Vamos a entrar a, a, su, a su cuenta Avon, a youravon.com y ustedes ven que esta es la página este, principal de, este, de su cuenta Avon. Okay. En esta parte de acá me les va a pedir lo que es el número de cuenta, como pueden ver, y en esta parte de acá su contraseña. Cada quien tiene su propia contraseña, o sea que está este, completamente privada la información de ustedes. Así que cuando ustedes estén en su computadora, lo que vamos a hacer es le hacen clic en esta parte de acá para poder ingresar a su cuenta. Entonces, muchas de ustedes se preocupan eh, de ver de que la mayoría de información está en inglés, pero para eso no hay ningún problema. Simplemente que ustedes van a ir acá, a esta parte de acá, en la parte de arriba... Donde dice Español, ustedes lo van a hacer clic y dice Español. Entonces, como pueden ver, ya la página está completamente en nuestro idioma y este, va a estar eh, accesible para que nos podamos este, comprender todas, ¿verdad? Ok, sean curiosas, por favor, voy a ir despacio. Si tienen algunas preguntas, este, me las pueden dejar por escrito. En caso que no, pues igual que es excelente de que ustedes ya vayan aprendiendo a navegar en su página. Entonces, acá, como pueden ver, aquí están mis pedidos. Mi cuenta, mi oficina web, este, estas son aquí, campaña Insider, estos son los nuevos que va saliendo este, cada campaña de productos. Acá en entrenamientos, eso se, se trata de cómo usted va a hacer sus pedidos, de cómo se va a inscribir persona, de cómo usted va a entender su cuenta Avon en esta parte de acá. Aquí donde dice Avon Social, eh, también es una herramienta bien importante y muy nueva que la compañía pues ahora tiene para ayudarnos a todas a darnos a conocer eh, a través de los medios de comunicación. Este, como ustedes saben, Social Media está en una herramienta muy poderosa donde ustedes se pueden dar a conocer eh, de muchas maneras. Ahora, aquí en las oportunidades de ganancia vamos a encontrar... Que usted puede ser una líder en ventas y también puede ser una líder este, eh, combinando ventas con inscripción de personas, ¿verdad? Acá donde dice liderazgo, vamos a encontrar toda la guía, eh, eh, la guía de los bonos. Vamos a encontrar la guía de cómo trabajar con nuestro grupo y aquí en reconocimientos, pues vamos a trabajar con este es lo que usted gana con Avon, entonces vamos a empezar de uno a uno, así que espero que tengan paciencia muchachas para ir viendo paso a paso lo que yo les voy a ir enseñando para que de esta manera pues usted eh, pueda tomarle ventaja a su negocio, número uno, lo primero que vamos a hacer es conocer nuestra página de Avon, usted que se acaba de inscribir le va a hacer clic donde dice acá en mis pedidos entonces usted está ansiosa de esperar el kit de nombramiento, entonces primero que nada vamos a rastrearlo acá donde dice en esta sección rastreo de pedidos, usted le va a hacer clic acá y de esta manera usted va a poder rastrear sus pedidos, como pueden ver estas son todas mis órdenes y yo si quiero ver cuándo me va a llegar le voy a hacer clic en esta numeración y en esta parte de acá va a salir este eh, el, el código de rastreo para que usted pueda ver dónde está su paquete como pueden ver aquí dice que ya está entregado, entonces de esa manera yo ya sé de que ya mi pedido llegó y tengo que rastrearlo prueba de rastreo, prueba de quién lo recibió, está en esta parte de acá dice me lo dejaron en la puerta de enfrente, así que ustedes muchachas cuando tengan esa duda y sepan que su paquete no les ha llegado simple y sencillamente vamos a ir a donde dice rastreo de pedidos, ahora nuevamente para armar una orden ustedes lo que van a hacer es este vamos a mis pedidos y como ustedes ven que estamos preparando lo que es la campaña número 16 aquí está marcado lo que es la número 16 y ustedes van a seleccionar el cliente en este caso soy yo y aquí vamos a crear el pedido ahora cuando ustedes ven este formulario de pedidos aquí en esta parte les va a decir el número del producto que van a poner y la cantidad de cuánto producto. Suponga que ustedes tienen este que hacer su pedido y tienen libros atrasados como de campaña 15 o campaña 14. En este, en este icono de acá van a poder seleccionar... Si es de la campaña 14, ponen acá de la campaña 14. Si es de la 15, ponen campaña 15. Es bien importante que se organicen los pedidos para que de esta manera no hagan equivocaciones a la hora de pedir. Como por un ejemplo, estamos poniendo este producto, el 215-393, que es el mismo producto. Si usted quiere ver en qué, en qué campaña está más barato, usted le da clic y aquí puede ver que está a $9.99. Si usted lo ve en campaña el número de acá, si lo deja como campaña 16 sale a 12.99, entonces usted le lo agrega a su pedido y va a poder encontrar de que en esta sección de acá dice que tiene 22 dólares, entonces usted va a poder notar que aquí dice campaña 15 y campaña 16. Entonces usted ve el precio acá $9.99 y $12.99. Entonces usted va a elegir, claro, lógicamente donde está más barato. Suponga que usted se equivocó y no lo organizó y quiere borrarlo para volverlo a poner. Le va a hacer clic acá donde dice editar el pedido. Y de esta manera vamos a borrar el de la campaña 16. Usted lo está borrando. Aquí usted pone que quiere dos producto de ese mismo y aquí lo actualizamos cuando usted ya lo actualizó usted va a poder ver de que este en su carrito del pedido ya está según el precio que usted quiere ver como puede ver dos productos a 9.99 suman 19.98 como pueden ver, ustedes ya tienen organizado ese pedido y no tienen de qué preocuparse. Ahora, cuando ustedes quieren este, navegar en otra parte de, de esta página, es bien importante que la conozcan porque si no tienen libros de la campaña vigente, ustedes van donde dice compra de folleto y folletines. Acá ustedes van a ver una variedad de, de catálogos donde eh, usted va a elegir cuál es el catálogo que usted quiere comprar por ejemplo si le gustan las liquidaciones ya sabe que este es el outlet usted lo va a escoger y aquí usted va a elegir por categoría si usted quiere o va a ir de página en página verdad entonces uh, suponga que le gustó este, este producto le va a hacer clic usted selecciona cuánto va a querer de eso y lo agregó al pedido y aquí le damos clic afuera y ya continuamos comprando. Supongan que ustedes quieren ver otros libros, ustedes le van a hacer clic aquí, les va a salir el, el folleto donde están las joyerías, los especiales de joyería y van a poder ir viendo página por página qué es lo que usted quiere, si hay algo que le llamó la atención, ustedes lo puede ir añadiendo a su carrito del pedido. Entonces, suponga que le gustó esto, usted va a escoger acá. Si lo quieren en azul, si lo quieren en qué color lo quiere, escoge uno, pone la cantidad que quiere y lo agrega al pedido. Entonces, suponga que usted ya terminó de ver, de explorar todos los catálogos Si quiere volver a donde estaba. Lea aquí donde dice este volver al formulario del pedido. Le damos clic y aquí volvemos al formulario del pedido. Un momentito. Ok, entonces como pueden ver aquí está, si quieren ver cuánto llevan este, en su carrito del pedido, como pueden ver, llevan 43 dólares con 96 centavos. Digamos que usted quiere saber eh, cómo pedir los auxiliares de venta. Aquí vamos a leer, dice auxiliares de venta. Entonces usted le va a dar clic aquí y me le va a salir... Eh, todo lo que tenemos, vea por categorías, auxiliares para el negocio, aquí va a encontrar como algodones, como espátulas para este, eh, aplicarse eh, este, las bases, va a poder encontrar eh, brochas para poderse aplicar, ¿verdad? Lo que es el pestañol, eh, la máscara, entonces acá usted va a elegir, si es de liderazgo lo que usted quiere y quiere pedir los demos, si no sabe cómo pedirlos, usted le va a hacer clic acá. Y aquí le dice eh, que hay de nuevo en español, le cuesta cada uno 30 centavos. Si yo quiero uno de la campaña que está vigente ahorita, lo agregamos acá. Si quiero, aquí dice que hay de nuevo para dos campañas. Esto significa que me van a mandar los demos de la campaña 18 y 19 o 19 y 20, entonces acá lo agregamos, agregamos uno y como pueden ver ya está agregado. Si aquí lo queremos de una campaña nada más, aquí lo agregamos y tenemos uno. Aquí si ustedes quieren seguir buscando, eh, quieren folletos de las siguientes campañas, aquí selecciona uno, significa un paquete, un paquete de libros cuesta 6 dólares con 49 centavos y aquí lo agregamos también y entonces ya cuando hemos terminado, entonces ustedes vamos al formulario también del pedido, ¿verdad? Quieren ver cuánto llevan ahorita acumulado en lo que es su orden de la, de, de la, de la campaña que estamos haciendo. Entonces acá volvemos a lo mismo y aquí les dice que llevan 51,5 centavos en gasto. Ahora, suponga que usted quiere ver los libros de que hay de nuevo. Nos vamos a ir a ver acá. Uno le dicen demo, otro le dicen este libro que hay de nuevo este y aquí le vamos a hacer clic y ustedes van a poder ver los dos demos que están vigentes. Entonces, si este es el que salió la anterior y este es el que está ahorita. Si quieren ver este, ustedes le hacen clic y como les digo, es la misma dinámica este, que se va a utilizar página por página. Van a ir escogiendo lo que ustedes quieren. Ahora, hay una pregunta que ustedes me han hecho que, eh, y ahorita la vamos a responder. Si a usted le gustó este brazalete, en el libro vale $29.99, pero a usted le sale en $14.99. Entonces acá se los voy a mostrar, si usted lo escogía en este color. Unos me dicen de que por qué en el formulario sale el precio diferente. Entonces ahorita les voy a explicar. Y es porque cuando nosotros estamos organizando la orden, ¿verdad? Este eh, va a aparecer lo que es el precio del demo al final de que usted está mandando su factura le dice cuánto va a ser la ganancia y esto se los explico para que ustedes no sientan de que están pagando de más porque acuérdense cuando están tomando en cuenta los productos del demo más los productos del libro el demo ya no tiene descuento ya están los descuentos fijos pero el libro normal sí tiene descuentos así que tómenle mucho provecho ahora supongan que ustedes ya no tienen más pedidos que ingresar entonces, pero quieren muestras, entonces usted va a ir aquí donde dice muestras y aquí me le van a salir las fotos de los productos que usted quiere como muestra. Por ejemplo, acá si quiere fragancias, le da clic en fragancia y le sale todas las fragancias que tenemos disponibles en muestras. Si usted quiere un paquetito de estos, un paquetito de 10, vale 75 centavos, pero les dejo saber, estas muestras no son botecitos, estas muestras son como este de las que traen para abrirse y mostrarse como un papel, pero usted añadió una acá, pero si quiere de las muestras que son eh, líquidas que son como perfumes, entonces usted lo busca por categoría acá, verdad, y entonces usted lo va a añadir, por ejemplo este, que es el perfume Prima de mujer, este viene 5 eh, en el paquetito, vale 1.50 y aquí lo agregamos. Y si usted quiere este, muestras de labiales, también aquí le vienen los rojos, los rosados, los cafés, todos los colores que usted quiera, si quiere tener una fiesta de labiales, la pueden organizar eh, solamente con puras muestras. Así que ustedes lo, lo ingresan acá. Y si ustedes quieren este eh, muestrecitas como de las vitaminas espira, si quieren probar este, más de alguna, pues entonces aquí igual lo agregan. Entonces ustedes se van preparando eh, eh, para... Eh, para su orden, ¿verdad? Para hacer un pedido bien organizado. No tienen que pedir muestras en todas las campañas, pero si sí pueden, aunque sea una o dos, para que no sientan que es demasiado lo que se está gastando en herramientas de trabajo. Ahora, volvemos al formulario del pedido. ¿Verdad? Entonces, estamos eh, un momentito ok entonces en gasto yo lo que llevo son 74 dólares con 79 centavos suponga que esa fue toda la orden que usted tiene y ya no hay más vamos a hacer clic acá donde dice ver carrito del pedido verdad acá dice el carrito del pedido aquí vamos a seleccionar Pedidos de la campaña vigente, me le van a hacer clic acá en esta cajita, como pueden ver, si ustedes le dan clic a esa cajita, esta automáticamente abre, aquí más abajo me le pide cuántos clientes usted sirvió para esta, esta orden, usted puede poner uno, puede poner dos, o los clientes que se hayan tenido, entonces acá continuamos. Y acá en esta página les aparece a ustedes eh, los, eh, los catálogos. Este es un recordatorio de la caja A, que si usted ha comprado eh, 150, 200 o más, usted puede pedirla, eh, esta caja valorada eh, en 35 dólares. Le sale a precio público en 10, pero a precio de costo de ustedes les cuesta 6 dólares. Trae un pestañol, tres delineadores, un desmaquillador. Vienen cuatro productos por 10 dólares con compra, pero para ustedes les cuesta 6 dólares. Siempre piensen en la inversión para que le puedan sacar provecho a las que compran eh, muy poquito. Esto les puede beneficiar porque si las venden en 25 dólares, pues también le toman eh, ganancia eso, ¿verdad? Ahora aquí vamos a hacer, Este aquí dice el libro de la campaña 18 si usted no tiene libros, si quiere libros, va a poner 1, eh, 1 significa 10, 10 significan 100, así que mucho cuidado a la hora de pedir sus libros aquí estos son los libros de la campaña 17, si ustedes eh, no, no hicieron la campaña 15 no van a recibir los de la 17 si van a hacer las de la 16 la campaña van a recibir los de la 18 así que eh, siempre acuérdense de que si no piden libros, aunque sea uno, les va a llegar gratis, verdad el paquete de 5 vale 6.49 para que ustedes pues lo tomen en cuenta y esta siempre les va a aparecer una oferta no están obligadas a agarrarla pero este esta oferta eh, sale a 5.99 más el descuento de ustedes viene siendo como a 3.49 para ustedes y esto es la nueva gel de baño para niños eh, eh que tenemos ahorita en promoción verdad entonces aquí continuamos en esa cajita aquí me está saliendo esa ventana donde me dice usted no ha pedido los libros de la campaña que sigue y usted dice ok y vamos a continuar entonces acá esta es la última página donde aquí me le describen todo lo que lleva su orden como ustedes pueden ver el precio de la orden a precio público es de 67 dólares con 29 centavos al precio de costo son 47 dólares con 51 centavos a estos 47 se le van a sumar los 7 dólares de envío más los 378 de impuesto una vez que usted le hace clic aquí en esta cajita usted está enviando este producto y esta orden y se le va a facturar inmediatamente que usted procese el pago cuando ustedes la procesaron acá, le, tengan su tarjeta lista para que paguen 58 dólares con 29 centavos. Entonces, muchas me están preguntando, pero entonces, ¿dónde está mi descuento? Volvemos a la misma situación. Este producto que ustedes están llevando acá, que vale 14.99, que es creo, eh, es una joyería. Entonces, ustedes a ese lo van a, a facturar a precio público para que puedan ver su ganancia realmente en lo que son eh, herramientas de trabajo no hay descuento por eso es que ustedes ven que es poca la diferencia entre este precio y este ahora esto es lo que van a pagar 58.29 y cuando ustedes le den clic para enviar le van a hacer clic aquí donde dice mi cuenta entonces acá dice eh, vamos a pagar Avon verdad y aquí ustedes van a procesar el pago que van a hacer acá ustedes van a seleccionar si ustedes se fijaron este yo le hice clic en este botoncito para seleccionar el método de pago aquí ustedes van a hacerle clic y van a seleccionar ven que tienen tres opciones tienen Visa, Mastercard y Discover son las tres únicas tarjetas que se pueden permitir para hacer pagos con Avon entonces ustedes si tienen Mastercard selecciona Mastercard aquí usted pone el nombre del dueño de la persona Aquí el número de la tarjeta, aquí cuándo vence, si es el primero, de, es en enero del 2020 y aquí los tres números de la parte de atrás de su tarjeta. Aquí en esta parte siempre se pone lo que es la dirección de cada una de ustedes. Así que pierdan cuidado de que su información de tarjeta queda guardada porque no queda guardada. Lo único que queda guardado solamente son su información de su dirección de su casa. Pero la tarjeta únicamente se va a aplicar cuando usted haga un pago. Si usted no lo autoriza, nadie le toca absolutamente nada. Ahora, terminando con eso y ustedes tienen alguna devolución que hacer, ustedes le hacen clic acá y vamos a procesar una devolución. Si ustedes tienen el código del producto, eso es bien fácil, ustedes le dan clic acá en créditos y reemplazos luego van a poner la numeración acá por ejemplo el 215393 vamos a ver si tengo algunos en la historia de compra y como pueden ver tengo 51 piezas de esas que he comprado en el transcurso del tiempo entonces acá yo digo necesito un crédito créditos son devoluciones verdad? devoluciones que se me van a aplicar una vez que el producto llegue de regreso a la compañía aquí se va a escoger el motivo por el cual lo estoy devolviendo yo digo que el cliente no tenía dinero, selecciono eso y acá si le doy continuar estoy eh, haciendo la devolución y luego yo tendré que imprimir el, el sticker de devolución. Así que eh, entonces eso es en cuanto a las devoluciones. En este eh, ya hemos pasado mis pedidos, ya pasamos mi cuenta, ahora vamos con mi oficina web. Esta oficina web no es nada más y nada menos que la tienda electrónica que cada uno de ustedes tiene. Nada más de que acá usted lo puede editar por dentro para que usted vea cómo se ve por fuera. Entonces acá usted le da clic acá. Y si no tiene foto en su, en su eh, tienda, tiene que subirle una. Espero que usted tenga fotos guardadas ahí en su, en su, en su teléfono para que sea fácil de que usted pueda eh, editarla, ¿verdad? Entonces acá usted le pone sus contactos a modo que le den este eh, buen uso a su, a, su, a su tienda electrónica. Recuerden que ustedes desde el momento en que se inscribieron tienen eh, ya acceso a poder vender a, y a poder inscribir personas a través de su tienda. Ahora, aquí donde dice campaña Insider, acuérdense, esto es, son nada más y nada menos que las noticias de todo lo nuevo que viene en Avon. Entonces, acá hay videos, hay este, nuevos productos que vienen, este, hay muchas noticias. Entonces, ustedes traten de ser curiosas, traten de conocer su cuenta de Avon porque eh, tenemos todo. Realmente... Eh, cuando escucho que dicen, mi líder no me cuida, mi líder no me hace caso, mi líder no me contesta, no se preocupe porque usted tiene su cuenta de Avon donde usted tiene todas las herramientas necesarias para poder desarrollar su negocio tan grande como usted desea hacerlo. Ahora, aquí en esta sección de acá, donde dice entrenamientos, es bien importante que ustedes por favor la visiten porque aquí van a encontrar... Eh, un sinnúmero de actividades. Como ustedes pueden ver aquí, eh, yo siempre agarro mis cursos, este, estoy activa eh, aprendiendo, porque tener un negocio es como ser un doctor, tiene uno que estarse actualizando con los reglamentos, con los incentivos para que ustedes ganen lo más que puedan. Así que, por favor, sean activas. Ahora, Aquí donde dice social, por favor, mucho ojo a todas ustedes que son nuevas. Tienen que tomarle mucha ventaja a esto porque no es nada más y nada menos que una súper herramienta donde ustedes van a poder planificar todos los este, anuncios que ustedes quieran con su nombre, con su eh, link de, para inscribir o para, para vender. Acá ustedes van a poder programar todo lo que son este eh, la semana eh, ven todas las fotos bonitas que están saliendo en Facebook es porque la compañía está invirtiendo mucho en que ustedes tengan su propia tienda que tengan un buen uso, que vendan mucho y que ganen mucho así que aquí ustedes lo que es otro día vamos a hacer una clase solamente de esto pero hoy solo quiero que conozcan todas las funciones que ustedes van a tener, todos los beneficios que tienen al ser representantes Avon. entonces acá Volvemos aquí donde dice oportunidades de ganancia y acá esto es lo que yo quiero que le tomen mucha ventaja. Aquí donde dice oportunidades de ganancia es porque las representantes establecidas que ya están pasando de los siete primeros eh, pedidos, este ya se, la, la, la ganancia se va basando en el volumen de venta. Si la persona vendió de 0 dólares a 149.99, le dan un 20% de descuento. Si la persona vendió de 150 a 299,99, le dan eh, un 20%, eh, perdón, un 30%. Pero si ustedes se fijan, si ustedes se fijan por un centavo acá, le hubieran dado el 30%. Si ustedes se fijan aquí por un centavo, no llegó a 300, le hubieran dado el 35%. Así que todas ustedes... Por favor, tómenle mucha ventaja al estar inscrito porque por un centavo muchas veces dejamos pasar mucha ganancia. Ahora, luego seguimos con este eh, link, el, el icono de liderazgo, donde quiero que por favor le tomen mucha ventaja de aprender porque aquí ustedes van a darse cuenta de todo lo que está sucediendo de cuánto se gana por nivel por llegar eh, por ejemplo aquí ustedes ven los incentivos que están vigentes estamos trabajando aquí les va diciendo qué hay que hacer cómo hacer para ganárselo verdad cada uno de estos ha sido un incentivo que ha estado lanzando la compañía durante todo el año entonces ahorita el que estamos trabajando y el que ustedes tienen que tomarle mucha ventaja es a la inscripción de 10 dólares por persona. Entonces muchas dicen, pero ¿de dónde agarro este, eh, el flyer para andarme anunciando? Mis corazones, háganme clic acá, donde dice este, uh, eh, equipo de folleto para el incentivo y aquí les va a aparecer este bonito flyer que ustedes van a poder este, imprimir. Primero guárdenlo, salvenlo y después lo imprimen. Esta es la manera correcta de que lo van a poder utilizar. Entonces, como les digo, todo esto, todos estos links que ustedes ven acá son para que ustedes vayan aprendiendo todo lo que pueda a través de su cuenta de Avon. Ahora, si ustedes se fijan acá, este es este, una nueva... Eh, un nuevo eh, incentivo, ahora sí que un proyecto que como mujeres tenemos que apoyar porque se trata que Avon está lanzando una campaña grandísima para el apoyo de, de todo tipo de cáncer. Así que ustedes cuando vendan Avon, sientanse orgullosas porque cada producto que ustedes vendan eh, Avon está haciendo una donación a esta organización para poder seguir ayudando este, a tantas mujeres que mm -hmm. lo necesitan, ¿verdad? Entonces también eh, acá eh, cuando decimos premios, y reconocimientos. Es posible que ustedes se pregunten qué ganó con Avon, qué es lo que me da Avon, entonces eh, se lo vi, vimos diciendo de que Avon tiene viajes con gastos pagados, okay. tiene premios que, se, que son a través, eh, que usted se los gana por puntos acumulados por venta, si usted quiere saber cuál es el programa. De, de este año, le da clic a este icono, y aquí usted, ustedes es posible que vean a muchas personas conocidas este, en Facebook, entonces uh -huh. acá ustedes van a poder leer un poco más cuáles son los, este, los premios, es posible que ustedes conozcan a más de alguna de todas estas personas que están acá tenemos líderes locales, es posible que ustedes conozcan a Rosa de la O que es eh, de nuestro grupo, es la líder de nuestro grupo, ella está aquí con su esposo, sean curiosas, ven todas estas revistas porque para que ustedes vean que están en un equipo de ganadores, que están en un equipo que trabaja fuerte que, y, que, y que trata de la manera de que ustedes también ganen, ¿verdad? También aquí está Medupe, este esta es otra de las líderes locales. Entonces, como les digo, es posible de que ustedes solo vean las fotos, que no se den cuenta quiénes son, pero este, sí ahí tenemos líderes sobresalientes. Sí tenemos líderes que, que, que ustedes pueden agarrar como, como un ejemplo para irse superando. Tenemos los que son varios reconocimientos. Hay por reclutamiento, hay por ventas, hay por desarrollo de grupo. Bueno, realmente tenemos una infinidad de premios que ustedes pueden ganar, especialmente porque este, la compañía quiere que usted gane. Está invirtiendo que para que todas ustedes como nuevas vean que sí se puede ganar y pueden salir adelante. Ahora, si se perdieron con tanta información, eh, simplemente volvamos a la página inicial donde ustedes pueden ver aquí qué es lo que volvimos a hacer, ¿verdad? Ahora, todas ustedes, incluso las que no han estado eh, activas últimamente, traten la manera de que si no tienen un catálogo, aquí lo tienen, ¿verdad? Eh, véanlo, eh, si no tienen una líder que se lo lleve, háganle clic a este catálogo ustedes van a ir viendo página por página que son los especiales que tenemos seleccionen por categoría este acá el cuidado del cabello y las manda directamente acá si ustedes seleccionan este el maquillaje las mandan derechito a los maquillajes entonces no hay donde perderse ustedes lo que tienen que hacer es ser curiosas con su cuenta de Avon pues he querido hacer este a uh, este video porque eh, es bien importante que preparemos la campaña que estamos por mandar. Que ustedes saben que es la campaña número 16. Entonces, eh, un dato eh, que ustedes no deben de pasar eh, es acá donde dice cuál es su tienda electrónica. Siempre están preguntando cuál es su tienda electrónica. Y está acá, ustedes solo le dan clic y las manda a su tienda electrónica. Como pueden ver, esta tienda que está acá, esa es la mía. Cada una de ustedes tiene su propia tienda. Entonces, ustedes si alguien quiere inscribirse, ustedes solo la tienen que hacer la persona que le haga clic donde dice Vende Avon. Si le da Vende Avon, entonces le sale el formulario que la persona va a llenar para inscribirse. Esta persona va a quedar inmediatamente conectada con usted. Y acá ella solo va a tener que seleccionar, este, si lo quiere en inglés o en español, el material. Así que espero que se les quede esto. Esto no es nada del otro mundo. Es solamente sacarle ventaja a su tienda de Avon. Imagínense, es bien profesional, ustedes tienen eh, el acceso a esto, ustedes pueden inscribir persona, acá donde dice eh, inscribir persona, si quieren ver eh, de, de, directamente lo que es el cuidado de la piel, lo manda al cuidado de la piel. ¿verdad? entonces como les digo eh, es bien importante conocer todo lo que tienen porque Able no es solamente que usted se inscriba y vaya a vender, sino que estamos bien organizados, usted tiene una manera de hacer crecer eh, su negocio a su manera a su propio estilo, ¿verdad? y este acá eh, pues he, he querido hacerles este video para que vean la gran herramienta que tienen. Si quieren saber un poquito más de las vitaminas, de los suplementos alimenticios y todo eso, se van a ir acá, derechito donde dice Spira. Y aquí les sale toda la información de Espira Como pueden ver. Eh, no hay donde perderse, eh, está paso a paso lo que ustedes van a ir eh, queriendo saber, entonces eh, los porcentajes de ganancia, este, ustedes van a poder desarrollarse en todo, lo que usted, este, en todo lo que usted quiera entonces acá, en esta parte de aquí, donde dice mapa del sitio esto es el resumen de todo lo que les hemos explicado, donde ustedes van a encontrar cada una de las, de los links que hemos visitado. Y si ustedes quieren eh, saber más, un poquito más, pues pueden eh, visitarlo, ¿verdad? También quiero enseñarles a todas las nuevas que me han preguntado a dónde compramos las camisetas. Entonces acá eh, se van a mapa del sitio como les enseñé. Le dan clic acá y las va a mandar aquí. Y luego le hacen clic donde dice ventaja de Avon. Entonces acá espero que sean curiosas y vayan anotando, van a, van a encontrar aquí donde dice town and country, entonces aquí este, ustedes van a poder ver todas esas camisetas bonitas que, que ven que nosotros andamos, ustedes pueden comprarlas también, ustedes pueden escogerlas, eh, yo creo de que hay un mínimo de compra donde dice que por 75 dólares de compra usted tiene envío gratis, pero lo que se puede hacer es juntar la orden junto con otra compañera para que ustedes este, puedan tomar ventaja de lo más por menos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver qué es lo que tienen de bueno. Si quieren ver eh, las camisetas, como les estaba diciendo, aquí hay para niñas, aquí hay también para, para nosotras las adultas. Este, déjenme ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, entonces aquí estamos. Ustedes pueden elegir eh, cuál es la que quieren para uniformar a sus equipos. Traten la manera de que si ustedes, eh, de invertir, de esto se trata de que ustedes inviertan en su presentación para que la gente logre identificar las que ustedes están eh, haciendo Avon que les pueden pedir un catálogo y ustedes de esa manera pueden salir adelante con su negocio entonces como les digo todo eso está en su cuenta de Avon todo eso está en el sitio de en su mapa del sitio en solamente hágale clic si se perdió vuelva al principio que no hay donde perderse miren se salió vuelva a entrar la cuestión es de que usted explore su página al 100% como les digo eh, tenemos eh, bastante apoyo tenemos eh, líderes locales tenemos este, nuestros líderes también como les estaba mencionando este somos un grupo bastante activo y lo que no encuentre en el momento pues pander su pregunta que para eso estamos y les agradezco a las personas de que me pidieron este video porque en realidad tenía pensado hacerlo pero Quisiera tener mejor acceso a, a, a eh, como les digo, mejor equipo para hacerlo, pero hago lo mejor que se puede, espero que le hayan tomado mucha ventaja a ustedes, ¿verdad? Y como les digo, ¿tienen duda de cómo se ve su tienda electrónica? Háganle clic aquí, que las manda a ver su tienda electrónica. No tienen foto suya en su tienda electrónica, súbala a través de su cuenta de Avon. Empiecen a compartir esta tienda, cuando ustedes quieran, si están en Facebook, les voy a enseñar un truquito antes de irme. Si están en Facebook, ustedes van a entrar a su tienda electrónica. Le van a, le van a hacer clic aquí a este link. Lo van a copiar. Y lo van a pegar en su muro de Avon. Entonces, en su muro de Facebook, su página de Avon. Entonces acá, como pueden ver, sale la, la foto. Y entonces ustedes me le van a quitar esto para que no se mire nada feo verdad entonces ustedes lo van a, a, a pegar en su facebook verdad y eh, vamos a ver cómo salió para que ustedes vean el post cómo salió como pueden ver su tienda electrónica aquí está cualquiera que le dé clic a la foto la va a mandar eh, derechito a su tienda electrónica así que esto es para que ustedes vean de que solo es de copiar y pegar para la que quieran ver su tienda electrónica, publiquelo. Las fotos muy profesionales, eh, no tiene usted que añadir nada más. Este, cualquiera que quiera comprar, le va a hacer clic, como le digo, y la va a mandar a su tienda electrónica. ¿okay? Entonces, si usted quiere anunciar cosas de niño, váyase donde dice eh, está la página de los niños en su tienda. Entonces, usted le hace clic Luego usted le hace clic aquí arriba como les enseñé en su link. Lo copia, Vamos a Facebook. Las que son expertas en Facebook espero ver esos posts al 100% porque entre más promueven va a ser mucho que mejor. Ustedes me le van a hacer clic y lo van a pasar. Vamos a ver. Ahí no tenemos foto del niño porque en realidad saqué un, un, este, un anuncio genérico, pero si yo le hago foto, eh, copia a uno, a un producto específico, tiene que salir específicamente el, eh, Déjeme ver, déjeme borrar este. Ok, déjenme borrar este. Siempre sepan qué es lo que van a poder apostar a para que ustedes tengan un mejor resultado. Déjenme salirme de acá. Vamos a ver ok entonces vamos acá ponemos lo que acabamos de agarrar y ahora sí, sí sale la foto del producto que agarré. entonces ustedes lo que hacen es lo quitamos este link para que no se mire feo y miren les está saliendo muy bonito su post y ahora sí cualquiera que lea esto de acá va a poder hacerle clic a la imagen y las manda a su tienda de Avon. Entonces muchachas, espero que este video les haya servido. He querido hacer lo mejor que se pueda. Traten la manera ustedes de reproducir la idea. Este, como les digo, comenzamos con su cuenta de Avon. Eh, explorando cada uno de los iconos de los links que tenemos acá. Entonces, si hay alguno que no entendieron, este, por favor igual eh, pregunten, déjenos saber. Eh, más que todo me interesa con ustedes que le hagan clic donde dice mis pedidos. Que aprendan todo eso si la, el paquete de inscripción no les ha llegado por favor sean curiosas y váyanse donde dice rastreo de pedidos que aunque no hayan hecho ningún pedido su paquete está por llegar como les digo háganle clic y ustedes van a hacer estas numeraciones en rojo denle en clic y aquí están los números de rastreo a la par. Entonces, como les digo, no les contestó quien las inscribió, no les contestó eh, cualquier duda que tengan, no se preocupen, no se sientan solas porque la, realmente la compañía está invirtiendo muchísimo en que todas nosotras aprendamos, lo único que les pido es que sean curiosas y que por favor le tomen provecho a su cuenta de Avon. Si quieren saber más sobre los incentivos, se van a Liderazgo si quieren saber más sobre los bonos, le dan clic aquí a liderazgo. Entonces, acá poco a poco ustedes van a ir viendo. Miren la tabla de compensación. Muchas que están en otras compañías preguntan cuánto voy a ganar, cómo lo gano. Este cuadro resume todo lo que hay que hacer para ganarlo. Quieren saber un poquito más. Si quieren bajarlo, quieren ustedes imprimirlo, le dan clic acá y ustedes lo imprimen. Realmente, eh, esto, todo esto es este. Eh, horas de, de explicación, pero eh, ustedes lo pueden ir eh, resumiendo poco a poco según sean ustedes de curiosas con su página, ¿verdad? Así que como les digo, muchachas, yo les agradezco a todas, a, la, a nuestra líder que también nos está acompañando en este video, a Rosa. También tiene un equipo bien fuerte. Nosotros somos parte de su equipo. También el grupo de Rubí, al grupo de este... A la señora Nidia, María, todas ustedes que están haciendo un gran trabajo, por favor compartan el video con su grupo para que ellas también aprendan por si tienen alguna duda, ustedes estén listas a contestar la, la duda. Y antes de irme, este, bueno, aquí me acaba de llegar un un, este, un mensaje que si puede volver a pasar cómo inscribir una persona, claro que sí. A ustedes le van a dar clic acá donde dice eh, su tienda electrónica. Las va a mandar a su tienda. Aquí le van a hacer clic donde dice vende Avon. Les va a salir a ustedes esta, esta aplicación que es la que se llena. Entonces si ustedes quieren y en el momento están este, eh, eh, urgidas de mandárselo a alguien. Denle clic acá. Como les enseñé. Denle clic acá. Copianlo cierren la ventana, váyanse a Facebook, váyanse a Messenger. Entonces acá usted puede escoger a, a la muchacha que se los mandó. Le dan clic acá. Ustedes este, se lo pegan acá el link y le está llegando a ella. Entonces como pueden ver, este, a la persona le va a salir este link. Ella al hacerle clic... En Messenger ya va a poder abrir ella también su eh, aplicación de Avon. Así que espero que se hayan fijado, repasen el video, este, tómenle ventaja. Y como les digo, está bien fácil. Eh, desde su tienda de electrónica solamente van donde dice vende Avon. Y usted eh, tiene, este, tiene mucho por por, por, por explorar, por aprender. Este, estamos acá todas para apoyarle. Este, a mí me encanta el entrenamiento, yo creo que a muchas también. Y yo pienso de que si ustedes aprenden y lo comparten, pues nos vamos a duplicar mucho más rápido de lo que ustedes piensan. Así que Nancy, espero de que le haya gustado este video. A petición suya lo hice. Así que compártelo con sus amigas. Este, usted repáselo para que pues tengan eh, bastante provecho y puedan vender bastante. Si tienen amistades en, en otros estados o eh, compartan eh, su tienda electrónica, eh, háganle clic como le digo, copien y pasen, si son eh, activas como yo en el Facebook, les van a tomar mucho, mucho, mucho provecho y pues ustedes van a vender muchísimo más eh, de que todas nosotras, así que esperamos que superen estos números y buen trabajo a todas, así que les agradezco la paciencia y el tiempo que han puesto en, en aprender y explorar su tienda, eh, su cuenta de Avon y ya cuando terminan ustedes, solamente le hacen clic y salen de su página Avon. Así que les agradezco a todas este, el que hayan participado y gracias por las preguntas. Espero que le tomen provecho a todas y pasen buenas tardes.